Una, dos, tres. Sí. Cámara, atención. Ay, ya se fue la piedra. Igual, ¿cómo, ¿cómo va a ver? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Muy buenas tardes. A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lolín. Nos encontramos en una de las una de las sierras más altas de aquí de la Huasteca Potosina. Nos encontramos a un lado del pueblo de Atamazunchale, donde nosotros podemos apreciar la gran naturaleza, el gran pacífico de donde usted puede observar. Nos encontramos a casi 4,000 metros de altura a nivel del mar. Es una de las entidades más prestigiadas de la Huasteca Potosina donde en estos momentos podemos observar, aquí pasa el, la línea del viaducto del gas LP, donde está en construcción. Como usted puede observar, gran parte de la Huasteca Potosina tiene gran naturaleza, grandes sierras donde usted puede observar, puede encontrarse grandes cosas de aquí de la Huasteca Potosina. <risa>